Después de 10 días sin noticias de los aviones con 23 millones en material, ayer el gobierno trató de hacernos creer que un avión con material gestionado por la Generalitat Valenciana era uno de los prometidos por Ayuso el pasado 22 de marzo. Es un modus operandi del Partido Popular al que ya estamos acostumbrados. Mentir en momentos de crisis con tal de no dar la cara. Pero más allá de lo grave que es mentir en unas circunstancias tan dolorosas para los madrileños, lo más preocupante es que pasan los días y ese material sigue sin llegar a nuestra sanidad. Nos hubiera gustado poder preguntarle qué está pasando a la presidenta, pero es que Ayuso ha incumplido su compromiso de reunirnos a la oposición semanalmente. Debe pensarse que rendir cuentas es como ver una serie de Netflix, una cosa que uno elige hacer en función de si le apetece más o menos. Pero le tenemos que recordar que no, que la rendición de cuentas no es una opción y se nos ha acabado la paciencia. Si el gobierno no quiere dar la cara por su propio pie, no nos queda más remedio que imponérselo. Hoy, mismo vamos a exigir la comparecencia de Ayuso en la Asamblea en pleno extraordinario para que explique qué ha pasado con los aviones. Además exigimos que tal y como se está haciendo en el Congreso de los Diputados, se puedan desarrollar plenos con la presencia limitada de portavoces para que la presidenta informe de su gestión. Es muy sencillo. La Comunidad de Madrid, que es la más golpeada por la pandemia, no puede permitirse ser la única en la que el gobierno viaja sin rumbo y sin control. Si el gobierno no lo hace por propia voluntad, tendrá que hacerlo a la fuerza.